deberíamos colocar si estamos de pie? ¿Cuál sería la postura correcta? Pues la postura correcta, según muchos autores, es estar eh, con una postura erguida, con las manos a lo largo del cuerpo y en caso de tener que levantarlas, abrirlas lo más separadamente del cuerpo. Esto nos da cierta envergadura, cierta presencia encima del estrado y transmitimos una imagen muy abierta. Una postura típica que hay que evitar es la del tiranosaurus rex. ¿De acuerdo? Esta imagen, este juguetito demuestra mucho y muchos oradores y de los grandes poderes económicos actuales eh, inicialmente tenían esta actitud, una actitud encorvada con las manos pegadas, las manos juntas que demuestra cierta indefensión. Con esto estamos transmitiendo cierta debilidad, cierto, cierta hacer razón hacia la, hacia la audiencia. Además, el tener las manos juntas nos hace ponerlas en posición de rezo, jugar con ellas, que lo que estamos haciendo es, como las muletillas vocales a nuestro discurso, introducir ciertos ruidos a nuestra interpretación, porque no hay que olvidar que al final y al cabo somos actores. Otras posturas desade... no adecuadas, de acuerdo, a la hora de estar de pie son las siguientes. La primera sería el del res. otra sería tener las manos al frente. Las manos al frente indican cierta debilidad en el orador, ¿de acuerdo? También las manos a la espalda, que parece que queremos ocultar algo, y unas manos en la cadera nos da una nos transmite de nosotros una actitud desafiante, que puede ser no bien interpretada por la audiencia, a menos que queramos enfatizar esa actitud con alguna parte del discurso. La quinta posición sería las manos en los bolsillos es altamente debatida, pero lo que os podemos decir que ciertamente unas manos en los bolsillos o bien transmiten cierta pasividad, cierto pasotismo hacia el mensaje que estamos transmitiendo o cierto engreimiento, ¿no? como aquí estoy yo que lo sé todo, con las manos en los bolsillos, hay un punto intermedio, ¿no? eso lo tenéis que acomodar a todo el resto de, de vuestro lenguaje no verbal. ciertamente en, según qué personas, unas manos en los bolsillos no son nada distractoras y transmiten una actitud natural de acuerdo a la persona. Pero si podéis evitarlo, mejor. Finalmente, los brazos cruzados. Los brazos cruzados tanto en el ponente como en la audiencia establecen una barrera, una barrera a la comunicación. No es lo mismo lo que yo estoy transmitiendo yo así que cuando estoy con los brazos de forma abierta. Entonces tener en cuenta todos estos aspectos y cuando os analicéis grabándoos en vídeo, mirar qué postura es la que soléis adoptar y cuál es aquella que os quisierais filtrar de vuestra actitud corporal. Tenemos un vídeo de apoyo también en este módulo para mejorar vuestra condición corporal e intentar relajar y dejar lo menos rígido posible eh, vuestro cuerpo a la hora de hacer una presentación. Os recomendamos a que le sigáis y así podréis dotar de más flexibilidad a vuestro cuerpo. Cuando estamos en un atril... Hemos dicho que es una situación bastante cómoda, ¿no? siempre y cuando tengáis algunas pautas en mente. Cuando estáis en un atril lo primero que tenéis que hacer es levantar la cabeza e intentar proyectar la voz a toda la sala para limitar ese, ese espacio que os está encerrando. También eh, os animamos a que mováis más las manos y los brazos para ampliar el espacio de explicación. Nunca ni os agarréis ni os colguéis por encima del atril, porque proyecta una imagen muy desgarbada y muy poco elegante del orador. Y si lleváis notas, intentar ponerlas lo más arriba posible en el atril para no tener que bajar demasiado la cabeza en caso que tengáis necesidad de consultarlas. ¿Qué pasa si tenemos que sentarnos? Si por lo que fuera no podemos elegir y tenemos que sentarnos, bien porque es una reunión de un proyecto donde tenemos que explicar algo, pero en un entorno sentado. Os recomendamos que esa postura de estar recto sobre la planta de los pies, de acuerdo, correctamente recta, la trasladéis al ámbito de sentarse. Hay que estar confortables pero no pedrezosos. No derrengado sobre la silla. Hay que estar elegantes, ¿no? con lo que se dice buena presencia, pero encima de una silla. Es recomendable que las manos estén encima de la mesa, pero los codos fuera de la mesa. Y el tener el tronco ligeramente hacia adelante, porque eso eh, aporta cierta energía y cierto interés. Es lo mismo que observábamos en la audiencia, pues lo mismo a la hora de proyectar nosotros con el resto de la gente que nos está observando. Y si tenemos que establecer contacto visual no solo limitarnos a girar la cabeza sino girar también el tronco porque nuestra actitud hacia la conversación va a ser mucho más eficiente si giramos todo nuestro tronco superior a que solo giramos la cabeza.